Bueno, Muy buenas tardes, tengan eh, ustedes eh, bienvenidos y bienvenidas a este, esta segunda jornada del segundo encuentro eh, de educación ambiental de la región huetar Caribe, un encuentro organizado por la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica y de la unidad regional huetar Caribe del Instituto Nacional de Aprendizaje. Mi nombre es sea Miranda, profesor del Instituto Nacional de Aprendizaje de Lina de Limón y profesor de la UCR, eh, que hoy voy a estar acompañándolos en la moderación de esta, eh, de esta jornada de charlas, donde tendremos eh, este, tres ponencias inicialmente, donde eh, comenzaremos hablando del de fortalecimiento comunitario para el manejo integral del recurso hídrico. Posteriormente vamos a tener la experiencia de la gestión y educación ambiental eh, en, la, en la red de costarricenses e instituciones educativas sostenibles, REDIES y por último vamos a tener la parte del programa de del galardón ambiental como estrategia de sostenibilidad ambiental en la Universidad de Costa Rica. Estas son las tres charlas que nos convocan para la tarde de hoy, no sin antes invitarlos porque a las cinco de la tarde también tenemos la plenaria con este, Carla Elena Guzmán, eh, una invitada internacional de México que nos va a hablar sobre el ecofeminismo desde la adaptación, la resiliencia y la sostenibilidad. Para arrancar la jornada de hoy, agradeciéndoles a, a los que están acompañándonos en esta tarde, quiero presentarles a los, a los primeros ponentes de hoy. Eh, ellos nos van a hablar sobre... Eh, la parte de la experiencia del de manejo del fortalecimiento comunitario para el manejo integral del recurso hídrico. Para ello nos, va, nos está acompañando la tarde de hoy el profesor Ronald Aguilar de, de la Escuela de Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Costa Rica, quien ha trabajado en docencia, en investigación, en acción social, en la parte de lo que es recurso hídrico y este, mediante dos sistemas como por ejemplo humedales artificiales, cosecha de agua siembra de agua eh, eh, además de eso tenemos al señor Aníbal Torres del Instituto Monteverde quien coordina el programa Futuros Sostenibles que involucra actividades tanto académicas como de desarrollo comunitario así que bueno, ellos nos van a, a tener la, la grata este, sorpresa de eh, presentarnos todas sus iniciativas, por lo que eh, vamos a presentar su ponencia respectiva para que demos inicio a lo que es este la charla del día de hoy. Don Ronald, este Don Aníbal, bienvenidos a, al segundo encuentro de, de educación ambiental y los dejo con este a ustedes con la palabra. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por, por su presentación. Bueno, yo soy Ronald Aguilar de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica y agradecemos este espacio que nos brindan para mostrar este trabajo que hemos estado haciendo en el proyecto de acción social ED3498, llamado Biosistemas Unitarios para la protección del recurso hídrico en Monteverde, Costa Rica. Conmigo me acompaña el profesor José Francisco Aguilar, también de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas temas. Si quiere pasamos a la siguiente filmina, como para irnos poniendo un poco en contexto y dar un poquito de orientación respecto a en dónde toma lugar este proyecto, les comento, Monteverde eh, está ubicado en la parte alta de la cordillera de Tilarán. Somos parte de lo que es el Cantón Central de Punta Arenas, pero estamos ubicados justo en la divisoria continental. Esas características geográficas que determinan a Monteverde tienen una gran influencia en lo que es la gestión del recurso hídrico a partir del aporte que genera, no solamente en la vertiente Pacífico, en, en Pacífico Central específicamente, sino también en la vertiente Caribe, donde Monteverde o todas las reservas privadas que forman parte del distrito de Monteverde eh, hacen un gran aporte a lo que es el reservorio del de agua lenal. Siguiente. Enfocándonos un poco más en, en las características propias del distrito, Monteverde es, es un distrito, eh, como tal, es un, tiene un consejo municipal de distrito desde el punto de vista de gobernanza. Eh, como podían pueden notar en, en el mapa, en eh, una gran parte de, del área alta de, del distrito Monteverde es, es área protegida. A diferencia de otras áreas de conservación en el país, es protegida a partir del esfuerzo privado de múltiples reservas, dentro de ellas la Reserva Monteverde, Santa Elena y el Bosque Eterno de los Niños, eh, que se unen eh, inclusive al área de conservación arenal, generando una gran área de conservación eh, en esta parte del territorio nacional. Eh, la parte más baja del distrito comienza a definir características muy distintas con respecto al uso de suelo, y como pueden notar, eh, hay una zona mucho más deforestada, y obedeciendo un poco a la actividad económica que se genera en estos lugares, en donde eh, es la actividad pecuaria principalmente la que, la que marca las características en uso de suelo. Siguiente. Hablando específicamente de los problemas que atañe el distrito de Monteverde, y podemos hablar de dos líneas eh, en temas de recurso hídrico. Una enfocada en el tema del consumo de, de agua por parte de, de la población local y turística y otra que tiene que ver con lo que es eh, el, el agua residual que se genera a, en, a nivel local. El distrito es, es relativamente pequeño, tenemos una población de entre 6.000 y 7.000 habitantes dependiendo de si, si nos basamos en, en, en el último censo o si estamos copiando un poco la información de la de la EVAIS local. Eh, estos datos son superados. Por mucho a nivel de lo que es eh, la visitación turística que se genera a monteverde que justo antes de la pandemia superaba más de los 200 mil turistas entre 200 y 250 mil turistas eh, anualmente esto genera un gran estrés hídrico entonces bien, enfocándonos en, en, en la imagen en la pantalla podemos ver que si estuviésemos hablando y esto es, es un estimado muy vago de, de 400 eh, habitaciones, a un promedio de mil camas, y dos noches de estancia por turista, eh, podríamos sí. estar hablando de hasta 76 metros cúbicos eh, de consumo diario de recurso hídrico o un poco menos de, de 40.000 en lo que es la temporada baja. Y es que nosotros diferenciamos claramente temporada alta con respecto a la temporada baja por el impacto que eso eh, tiene tanto a nivel económico como en nuestro caso propio a nivel de recurso hídrico. Eh, lo que para nosotros responde a temporada alta y eso obedece a, casi a muchas otras zonas del país justamente obedece también al periodo eh, o a la época del año donde tenemos la estación seca más más definida entonces los meses de enero febrero marzo que es justamente cuando casi no tenemos nada de precipitación como lo pueden notar en el gráfico en el margen derecho son los meses de mayor visitación turística a la región eh, eso es un eso es un tema muy importante a nivel de lo que es el, el recurso hídrico y a eso se le suma también el tema de producción de aguas residuales a nivel de a nivel local a nivel de lo que son las viviendas y también de la actividad turística que actualmente es una línea muy difusa porque si bien es cierto podríamos hablar de hogares como se pueden ver los datos acá en una producción Promedio de 365 litros eh, por día, 311 dependiendo de cuál fuente utilicemos. Eh, actualmente la actividad turística ha ido creciendo y generando mayor incorporación a partir de lo que son los famosos Airbnbs, en donde una casa promedio se puede convertir en un espacio de habitación para un turista que visita. Y eso tiene tanto un, un efecto reflejo en el consumo como en la producción de aguas residuales como tal. Siguiente. Visualizando un poco más, más eh, práctico estos eh, aspectos que mencionaba anteriormente, en, en términos de lo que es el, el problema de contaminación a partir de, de aguas residuales, probablemente el principal es, son las aguas grises, no tratadas, que terminan eh, en algunos casos eh, en las quebradas y en la mayoría de los casos en las cunetas, eh, generando no solamente un problema ambiental, sino también un problema de salubridad pública. Eh, ya que esto puede incidir en brotes de mosquitos que, que por ende coinciden con, con la salud humana o interfieren con, con el bienestar de la salud humana estos problemas están mucho más enfocados en las partes donde existe mayor urbanización el mapa a la derecha muestra algunos de los sectores identificados a partir de estudios de línea base generados por la comisión de integral de, de ingestión del recurso hídrico en donde se han identificado cuáles son los sectores más problemáticos y que tienen mayor incidencia de contaminación a partir de lo que son aguas residuales y es que no podemos dejar por fuera eh, otros temas importantes a nivel de lo que es la gestión del recurso hídrico como son las aguas superficiales específicamente lo que son aguas de escorrentía las cuales han sido eh, ignoradas por mucho tiempo pero debido a fenómenos climáticos que enfrentamos no solamente en monteverde sino el país y el mundo como es el tema de cambio climático eh, comenzamos a ver los embates de eso y cada vez Conforme nos acercamos a la época de, de tormentas tropicales en el país, nosotros comenzamos a ver cómo en múltiples sectores del distrito tenemos y más y más problemas de derrumbes y deslizamientos. Siguiente. Y para dar eh, contexto con respecto a no solamente la problemática, sino cómo la comunidad se organiza, eh, vamos a hablar sobre el Instituto Monteverde, una organización sin fines de lucro, eh, establecida desde 1986, que tiene tres ejes principales y ha venido trabajando bajo una consigna de sostenibilidad en temas de programas académicos, educación, eh, con aspectos muy impo importantes en temas de lo que es la investigación aplicada y relacionando esto con respecto a, la, a todo el tema eh, comunitario, desde el Centro de Iniciativas Comunitarias, unidad para la cual yo eh, trabajo el instituto monteverde colabora con organizaciones locales eh, justo para dar respuesta a muchas de estas necesidades y problemáticas que se dan a nivel local el instituto monteverde también colabora con universidades y programas académicos del extranjero entre 28 y 32 programas anualmente Bueno, antes de que se nos presentara el tema de la pandemia eh, y a partir de esos programas genera colaboraciones estratégicas en donde los estudiantes eh, logran identificar problemáticas o trabajar a partir de problemáticas ya identificadas, generar respuestas en donde la investigación aplicada es una herramienta clave y, eh, y se vuelve un ciclo de ganar, ganar, en donde la comunidad eh, se vuelve un, un campus vivo para que estudiantes puedan aprender y aportar a partir de su conocimiento y, y, y regresar eh, con mayor conocimiento o más aportes en su, en su área de, de conocimiento siguiente justo en esa línea de programas y para demostrar algunos eh, proyectos puntuales en temas de, de recurso hídrico eh, el Instituto Monteverde a partir de, de uno de sus de sus programas en el Centro de Iniciativas Comunitarias eh, estableció un proyecto llamado Adopte una Quebrada dentro del marco de la ciencia ciudadana en donde estudiantes tanto de colegios como Privados y públicos participan en monitoreos eh, nivel, en todas las quebradas, eh, en la parte alta, eh, desarrollando herramientas eh, tanto en el campo de la investigación como oportunidades para generar mayor conciencia y un acercamiento directo a los recursos naturales, en este caso al recurso hídrico. También lo hemos hecho con reservas. La imagen a la izquierda muestra lo que fue el montaje con un grupo de estudiantes extranjeros en un proyecto de un jardín de lluvia para. Eh, ayudar a disminuir el impacto que generan las aguas de escorrentía en las eh, superficies ya impermeabilizadas y en esa misma línea también se han desarrollado múltiples proyectos in, de investigación un poco más en base teórica diseños propuestas para poder mitigar eh, lo que es el consumo y el impacto de, en el recurso hídrico el diseño que muestra ahí es un edificio neutro en el consumo del de recurso hídrico a partir de un sanitario de, de compostaje seco este tanques de recolección de agua de lluvia eh, y los sistemas eficientes en, en el consumo del mismo en esta línea el instituto no solamente ha colaborado con eh, colegios o escuelas locales o con universidades extranjeras sino que también ha venido y estrechando alianzas con universidades estatales locales el caso de la universidad de costa rica y eh, donde vamos a profundizar un poco más en este proyecto siguiente Bueno, en este caso, eh, la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, que lo que busca es aplicar ingeniería, biología y tecnología en todo sistema agrícola y biológico para asegurar tres recursos de gran importancia, como lo son el agua, el alimento y la energía, ha hecho un clic muy importante con las iniciativas que ha presentado el Instituto Monteverde a nivel de, de comunidad, cuenca y corredor biológico en el área. Eh, nosotros lo que buscamos es la aplicación de, de biosistemas que puedan ayudar a, a, a los efectos que estamos sufriendo con el cambio climático y a partir de conceptos como economía circular, nexo, agua, alimento y energía, poder establecer eh, unidades que nos ayuden a revalorizar los recursos tan preciados que tenemos en este momento. Siguiente. Por tanto, eh, lo que buscamos a través de este objetivo 3498 es fomentar mediante la investigación aplicada y extensión en Monteverde la implementación de biosistemas unitarios a escala hogar para proteger este recurso hídrico. Lo que hemos eh, utilizado acá son tres sistemas, uno el de cosecha de agua. La cosecha de agua busca captar las aguas lluvias de los techos y almacenarla para darle para utilizarla en actividades que no requieran de agua potable, por ejemplo, utilizarlo en inodoros, utilizarlo en los cultivos, utilizar para lavar ropa, para lavar carros y el excedente de ese sistema de cosecha de agua lo llevamos a un, a un sistema de siembra. El sistema de siembra básicamente es captar las aguas lluvias y descorrentía y promover infiltración. Con esto promovemos recarga acuífera y evitamos, con, eh, y evitamos contaminación difusa, problemas de inundación, entre otros. Y finalmente la bioremediación, en donde se hace un tratamiento de las aguas residuales producidas en un hogar o en un edificio. Siguiente: acá lo importante que queremos destacar es que la integración es clave. La integración es clave porque con esto podemos eh, podemos solventar desventajas de ciertos sistemas utilizando las ventajas de otros. Y en este caso, este diagrama muestra el sistema actual con el, cual, con el que cuenta el Instituto Monteverde. Cuentan con un sistema de captación de agua de lluvia, el cual tenemos totalmente monitoreado con sensores para evidenciar entonces cuál, cuánto es el volumen que se está utilizando en las lavadoras, en los inodoros y en los cultivos. Es importante que la responsabilidad nosotros como ciudadanos es de tratar las aguas residuales que producimos y por tanto el instituto cuenta también con su sistema de bioremediación y tanques sépticos para tratar las aguas residuales que produce y el excedente, lo que no se logra captar acá, va para un sistema de siembra. En la siguiente filmina podemos observar ya los resultados que hemos estado implementando a través de este proyecto. La transferencia de conocimiento y a través de estudiantes eh, de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, hemos estado realizando videos cortos y material educativo en temas como sistemas de siembra de agua, sistemas de cosecha de agua, promoción de, de, de humedales artificiales eh, y después lo que es la utilización de TICs para el monitoreo del sistema de cosecha de agua, en donde nosotros ya podemos entonces, a través de un número, evidenciar cuánta agua hemos cosechado y cuánta hemos, agua hemos utilizado en oros, lavadoras eh, y cultivos. También materiales para promocionar el tratamiento, el, la, la, el tratamiento de sistemas para aguas residuales y eh, cosecha de agua y sistemas pilotos que ayudan a ejemplificar cómo es que funciona un tratamiento de aguas residuales. En la siguiente filmina, eh, Aníbal les va a hablar sobre los talleres que vamos a estar dirigiendo. Para terminar esta información es importante mencionar, que tenemos diferentes grupos de abordaje, por ejemplo, en el caso de las escuelas y colegios, el siguiente proyecto piloto, de hecho, va enfocado a la escuela a los amigos, una de las escuelas privadas, en donde pretendemos instalar uno de estos eh, sistemas guionitarios, no solo con el objetivo de, de generar un impacto real en, en el ambiente, sino también de generar un impacto en la educación y formar parte del currículum de estas escuelas con el fin de que los estudiantes puedan incorporar ese tipo de conocimiento y también de, de ser mucho más conscientes con respecto a las limitaciones del recurso hídrico y la importancia de cuidarlo como tal a nivel de la comunidad estamos trabajando en conjunto con la sala local y, y bueno con la comisión como les mencionaba anteriormente eh, municipal en la gestión del recurso hídrico con el objetivo de que no sea un esfuerzo aislado sino que sea un esfuerzo eh, parte de una de una problemática local de la cual tanto organizaciones como el mismo consejo municipal de distrito y las SAD son eh, elementos claves son son eh, parte importante de lo que es el crecimiento y, y conocimiento en este en este tema y en general el, el público como tal tenemos un abordaje para aquellos que son forman parte ya de estrategias son múltiples los hoteles y restaurantes que ya tienen algún proceso de tratamiento y que quisieran mejorarlo y muchos más los que se quieren sumar a, a este a ese tema en, en tratamiento y en la mejoría de lo que es la gestión integral del recurso hídrico siguiente Bueno, además de, de todo este material que hemos estado generando y de la, de la, de la implementación de los talleres, también otra eh, actividad que tenemos es la aplicación de los sistemas. El Instituto Monteverde, como ustedes pueden ver a la, a la izquierda de su pantalla, ya contaba con el sistema de cosecha y para evidenciar el impacto de ese sistema de cosecha, a través de estudiantes decidimos hacer la sistematización con sensores para cuantificar el volumen. Y hasta el momento este año hemos logrado o se ha logrado utilizar más de 4.000 litros cosechados en las lavadoras, en los inodoros y en los cultivos. Y también nuestro próximo paso para seguir eh, difundiendo esas tecnologías en la comunidad. Eh, está el diseño de estos sistemas por ejemplo a la, a la derecha de la pantalla pueden ver una parte de la escuela de los amigos y debajo un diagrama de, de, de, del sistema que se está diseñando de cosecha siembra y tratamiento de aguas residuales con estudiantes de la escuela de ingeniería de biosistemas en la siguiente filmina como conclusiones eh, les comentamos que la transferencia de estas tecnologías para la implementación en la comunidad impactan a nivel de hogar y cuenca. Aquí es muy importante que el aporte que podamos hacer nosotros como usuarios de un hogar, como usuarios de un edificio, es importante a nivel de cuenca. A nivel de hogar, eh, se puede generar un ahorro en el consumo, en el consumo de agua. Estamos... Eh, este responsablemente haciendo un tratamiento de las aguas residuales y además está generando una concientización ambiental principalmente en los niños que, que en ellos ocupamos sembrar esta semilla en el manejo del recurso hídrico a nivel de cuenca por, podemos promover una recarga acuífera y tener entonces agua en, en, en periodos donde hay mayor escasez que es cuando no hay precipitaciones eh, también se produce una, una reducción en la demanda de, del consumo hídrico ya utilizando sistemas de cosecha de agua y a la vez eh, tratamos las aguas residuales utilizando humedales artificiales. Eh, este proyecto busca promover la adopción de la tecnología en la comunidad, en el manejo del recurso hídrico y finalmente buscamos un abordaje en la problemática nacional que tiene replac replicabilidad a nivel local y nacional. En la última filmina queremos eh, agradecerles por el espacio que nos brindaron, eh, por su atención y ahí ustedes pueden eh, ubicar los enlaces, los contactos tanto de la Escuela de Ingeniería de Sistemas como el del Instituto Monteverde, así como todos quienes estamos eh, trabajando en este proyecto. Muchas gracias por, por la atención brindada. ¿Tiene el, el micrófono? Gracias, sí. Okay. Eh, bueno, muchísimas gracias a, a don Ronald y a don Aníbal por esta presentación, esta experiencia tan importante e interesante en la comunidad de Monteverde. Creo que en la, en la comunidad de Monteverde siempre ha, se ha caracterizado por, por estar muy pendiente en temas ambientales. Eh, siempre ha estado como siendo un líder ¿verdad? a nivel nacional, muy, muy referente en muchos, en muchos aspectos. Y bueno, nuevamente nos, nos da un ejemplo de, de este tema tan, tan importante y a veces un poco ignorado, que es el tratamiento de, de nuestras aguas grises y de la recolección de agua y lluvia y otros temas ¿verdad? respecto a, a la generación de aguas, eh, tanto a nivel doméstico como a nivel este, eh, institucional. Bueno, eh, vamos a ver si tenemos comentarios eh, en, en las redes sociales. Este Creo que tenemos por ahí uno de la parte del optur, el turismo sostenible del Caribe. Ellos nos preguntan, dice, hola, gracias por esta presentación. ¿Qué posibilidad existe para acceder a los materiales didácticos que han hecho? ¿Podríamos unir fuerzas de trabajo hacia la región Caribe? Entonces, no sé si don Aníbal o don Ronald quisiera contestarles a los compañeros del Observatorio de Turismo la UCR Lumón. Eh, bueno, eh, claro que, que unir fuerzas es lo prioritario acá. Estamos, yo creo que todos, trabajando por, por el recurso hídrico, ¿verdad? Y la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, de parte de, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas eh, podemos... Eh, Diver, ¿cómo, cómo generar un aporte y los materiales, en este caso yo creo que Aníbal les, les puede comentar sobre el canal de YouTube del, del Instituto Monteverde. Sí, claro. Eh, yo segundo, segundo su mensaje, Ronald, yo creo que la idea acá es justamente generar un impacto tan amplio como sea posible. Este recurso hídrico definitivamente es importante en todos los niveles. Entonces, eh, de momento, bueno, creo que por ahí aparece en eh, algunos de los contactos directos, si hubiese algo en particular que están buscando, pero también se puede eh, utilizar tanto la Biblioteca Digital del Instituto Monteverde como nuestro canal de YouTube, lo cual lo pueden ubicar bajo el nombre del Instituto Monteverde, en donde encontrarán una serie de videos, eh, muchos de ellos enfocados en temas de recurso hídrico, otros en otras temáticas, eh, temas tanto sociales como ambientales de la zona, que, que pues obviamente son de, de acceso público, eh, entonces por ahí dependiendo mucho de la consulta si es algo específico, eh, sería el correo electrónico, si es algo un poco más amplio general, eh, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Perfecto bueno, Aníbal eh, quisiera invitarlos tal vez que puedan compartir el, el link de la página de YouTube del de, de instituto a través de la, de, de, de la ahí del, del link del segundo encuentro en página de Facebook y ahí tal vez a, los, a las personas les puede quedar de una vez para que puedan acceder a esa información tan importante que, que nos mencionan. Entonces, este, ahí les extiendo la invitación. Y este, ahí ustedes pueden, este, a través de la presentación de los compañeros anteriormente, tener los contactos y los correos para que puedan acceder. Voy a nada más nuevamente a poner este, en pantalla nuevamente sus, sus contactos ahí para que las personas que están eh, viendo y observando puedan acceder verdad a la, tanto a la página de Monteverde Institute como a, a los correos de ustedes para que puedan ser contactados en caso de que tengan alguna algún interés verdad de, de, de generar una alianza o algo más particular, alguna duda más particular. Bien, este... Agradecerles de parte de la organización del segundo encuentro de educación ambiental a don Ronald, a don Aníbal, creo que ya no tenemos más preguntas ni, ni intervenciones a nivel de, de redes sociales, así que bueno, agradecidísimos por su experiencia, agradecidísimos por sus aportes y bueno, esperamos eh, estrechar lazos desde de la región Caribe para que podamos, este, eh, continuar haciendo trabajos y alianzas en un futuro cercano. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad y, y el espacio que nos brindan. No, a ustedes las gracias. Gracias. Okay. Muy bien, este continuamos entonces eh, con nuestra segunda jornada de en, a, en el segundo encuentro de educación ambiental de en la región huetar caribe eh, ahora en esta segunda ponencia de esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar a los compañeros de redes redes es eh, la red de Costa costarricense de instituciones educativas sostenibles una red que es muy particular una red que tiene una un trabajo muy interesante interinstitucional que permite trabajar este, de forma conjunta muchos proyectos a nivel, a nivel nacional. Y bueno, el día de hoy eh, nos acompaña este, el máster Manrique Arguedas Camacho. Vamos a, permitir, a pedirles que nos silencien los micrófonos un segundo para poder hacer las las presentaciones. Gracias. Voy a presentarlos a continuación. Nuevamente vamos a presentarles al señor Manrique Arguedas Camacho. Él es máster de la Universidad de Costa Rica. Eh, él estudió un bachillerato de administración de negocios y también un diplomado en eh, economía ambiental en la Universidad de Chile, eh, en el Instituto de Asuntos Políticos. Tiene un diplomado en el programa de gerencias en sostenibilidad de la INCAE y este es profesor de la Universidad de de Costa Rica en la Escuela de Administración de Negocios y coordinador de la red costarricense de instituciones educativas sostenibles en Redis. También es coordinador de la unidad de acción ambiental de la Universidad Air. Él nos se hace acompañar por parte también de eh, su compañera de Redis, eh, Gerlin Salazar, quien es licenciada en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica también máster en gestión de recursos naturales y tecnología de la producción de la te del tecnológico de Costa Rica. y cuenta con un diplomado en el programa de gerencia de sostenibilidad de centro, eh, de centro latinoamericanos para la competitividad y el desarrollo sostenible del INCAE y actualmente es gestor ambiental de la unidad de gestión ambiental adscrita a la a la acción social de social Universidad de Universidad Rica y también y eh, también nos acompaña este la máster noelia garita eh, ella es máster en gestión y auditorías ambientales y trabaja en un en campo sostenible de la, de la vicerrectoría de administración de la universidad nacional y actualmente es docente del centro de estudios eh, generales de la misma universidad y miembro de la comisión de red de instituciones educativas sostenibles para esto, eh, las, los compañeros, bueno, vamos a, a, a darles el pase para que puedan hacer su introducción Si no me equivoco, ustedes quieren presentar un video primero, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes me indican para hacerles este, el pase también de la proyección del video Así que, bueno, adelante, bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes Creo que el video no... No, ok, no, no, preguntaba porque por ahí vi un correo, si no yo lo tenía ahí listo por ahí, sino con solo la presentación entonces, con solo el, inf el infograma, la infografía. Sí, ok, perfecto, no hay problema entonces. Bueno, ahí este... Creo que la infografía es para la presentación que sigue, que es conmigo y colegas de la UGA. Ahorita sería una PowerPoint que Manrique. Yeah. Sí, sí, cierto, tenés toda la razón. Ahí me confundí yo, es culpa. mi culpa, mil disculpas. Ya les voy a proyectar su presentación. Tienen toda la razón. Esto pasa por andar bien caliente. Es lo sí, normal, es lo normal. <ríe> sí, es parte de... En, en, en, en esta virtualidad. Exactamente. Nada que no se pueda solucionar. Así es, definitivamente. Bueno, okay. eh, gracias Sebastián eh, por invitarnos. Yo creo que... Esta es una excelente oportunidad para estrechar, como decían los anteriores ponentes, eh, lazos eh, y vean que nos permite eh, ver no solo la región Guetar Caribe, sino un país completo en, en, desde el punto de vista de alianzas público-privadas, de las cuales eh, la universidad, la, la red de, de costarricense de instituciones educativas sostenibles ha venido desarrollando a lo largo ya de casi 11 años. Nosotros iniciamos con un encuentro, un encuentro de universidades en el año 2009 acá en el campus de Earth y eh, fue muy interesante porque muchos de los que empezamos en eso, todavía las instituciones al menos estamos, y hemos consolidado este, ese encuentro a partir de una red, eh, luego se formalizó a partir de un convenio y hemos venido desarrollando una serie de acciones en procura de un bienestar del planeta, porque así lo vemos, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de trabajar con eh, nuestros campus universitarios, nuestra comunidad universitaria y poder eh, eh, difundir eh, esa semilla ambiental, en nuestros, eh, en nuestros diferentes públicos de las comunidades, un, de la comunidad universitaria. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, tal vez si ahí ya nos ayudas con la presentación, te lo voy a decir. Bueno, nosotros respondemos, damos respuesta a, a estos eh, retos actuales que tiene la humanidad, ¿verdad? Queremos, vean, que la foto que presentamos ahí es de Costa Rica, ¿verdad?, eh, eh, Queremos mucho a este país, queremos mucho la, el tema eh, que desarrollamos a través de la, de la red, es la gestión ambiental institucional en los campus universitarios, pero a partir de una conciencia y una educación ambiental. Queremos incorporar esas consideraciones ambientales eh, en los diferentes ámbitos eh, que conllevan la actividad de la de la la actividad propia de la gestión en nuestras instituciones de educación. REDIES está conformada por una serie de, de instituciones de educación superior y lo que buscamos es fortalecer esas alianzas entre los sectores públicos eh, y privados y los diferentes actores, porque vemos que también necesitamos de alianza de otros actores eh, eh, dentro de ellos eh, las instituciones del Estado costarricense, el Ministerio de Salud, la DIJECA, eh, eh, también buscamos eh, la cooperación de otras organ organizaciones no gubernamentales, alianzas específicas entre estos diferentes actores. En general, entonces, ¿qué es lo que buscamos como misión nuestra? La siguiente, por favor. Eh, como tal, nos referimos eh, a redes como una red de cooperación, intercambio y promoción y ejecución de acciones conjuntas. Y nuestro propósito es causar un impacto en nuestra comunidad, en, nuestra, en nuestros campus universitarios y en las comunidades vecinas. ¿A través de qué? De practicar con el ejemplo la gestión ambiental institucional. Y como veremos más adelante, eh, esto lo hemos hecho a través de indicadores de sostenibilidad, pero más adelante Gerlin les va a contar un poquito más de esto. Eh, ¿Cómo inició Redies? Siguiente, por favor. Eh, la red inicia eh, precisamente en el año 2010, se formaliza con la creación de un convenio y, y empezamos a trabajar la educación ambiental a través de, de esa difu difusión, a través de un primer foro que fue de gestión ambiental institucional. Ya para el 2011 nosotros eh, nos adherimos a la Alianza Iber de Redes, Iberoamericana de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, Eso es Ariusa, que está conformada por más de, eh, más de 400 y tanto universidades en todo eh, Latinoamérica que nos permiten a nosotros eh, generar estos cambios específicos eh, e ir impulsando proyectos conjuntos a nivel latinoamericano, iberoamericano y el Caribe también, de tal forma que nuestro quehacer también ha sido a través de la plataforma de indicadores. Generamos indicadores de sostenibilidad a partir del año 2014. Ya empezamos a definir y a hacer un check acerca de cuáles indicadores queríamos trabajar en, la, en las instituciones de educación superior. Eh, y empezamos ya unas pequeñas publicaciones para el 2016, como fue una guía de... de, de eh, una guía de instituciones, eh, acciones y actividades prácticas que las instituciones de educación superior, adheridas a redes, eh, llevamos a cabo. Ya eh, para el año 2017 eh, nos adherimos a MUSA, o más bien eh, fuimos de, los, de, los que, de las redes de universidades en Centroamérica, en Mesoamérica, de crear esta alianza mesoamericana de universidades y fuimos de los pioneros en esto también. Para el 2018 generamos un documento que fue la aplicación de, la, de los ODS en las instituciones de educación superior. Esto fue casi que prioritario para nosotros para lanzar ciertas acciones a nivel de, de la red y hacia dónde queríamos ir, pero también fue, fuimos pioneros en, en hacer este diagnóstico, no había nada en este momento acerca de los la, de ODS aplicados en las instituciones de educación superior. Y luego trabajamos el tema de ambientalización en las instituciones de educación superior eh, con, un, con un documento final que, que está también subido en, nuestras, en nuestra página de, de la red. Y el año pasado logramos celebrar nuestro décimo aniversario. Y ya vamos acá para el, el 11 años de trabajar eh, de manera conjunta. Me quiero referir también a, a, a que pueden acceder a estos documentos a través de la página www.redies.cr. Y aquí quiero agradecer a, a todos los compañeros que conformamos la red. Siguiente. Agradecer a todas aquellas instituciones que nos permiten trabajar eh, de manera conjunta a través de esas alianzas y esas sinergias. Y tenemos 16 instituciones adheridas a, a, a Redies para un total de 100, más de 165 mil estudiantes y que nos permite entonces llevar estos pilares de sostenibilidad a través de los indicadores y buenas prácticas que hemos venido desarrollando, porque como vamos a ver, eh, esto que les de, esa ruta que les marcaba ahora es apenas eh, una pincelada de lo que hemos venido logrando al, alrededor de estos 10 años. Así que las gracias a estas universidades, esta alianza público-privada que hemos venido desarrollando y que con mucho esfuerzo lo hemos logrado, y sin recursos, eso es lo más interesante, ¿verdad? Así que el tema de educación ambiental presente en estas actividades ha sido esencial. Finalmente, eh, para, para esta intervención mía, quisiera eh, eh, finalizar con esta, con esta filmina, ¿Qué buscamos nosotros? Acciones conjuntas para alcanzar la sostenibilidad en nuestros campos y fortalecer las comunidades. Realmente es eso, ¿verdad? Somos una planta en crecimiento que necesita ser eh, regada, que necesita ser eh, también bien tratada para poder eh, generar esa energía que necesita el planeta. La educación ambiental es esa energía que es eh, el pilar fundamental eh, de educación eh, que brindan las instituciones, eh, va a ser el cambio específico para eh, nuestros eh, compañeros y compañeras eh, en, en el área de educación. Siguiente. Aquí Noelia va a seguir, entonces, hablándole de las actividades que hemos venido desarrollando en estos 10 años. Bueno, buenas tardes. Sí, como menciona Manrique, una de las actividades prioritarias de la red es la educación y la sensibilización. Entonces, dentro de las principales actividades que nosotros hemos organizado ha sido el acompañamiento a otras organizaciones, eventos propios en actividades de capacitación y sensibilización. Por ejemplo, hemos participado en 10 foros fuera del GAM con comunidades y actores sociales en comunidades también por ejemplo Limón, Guanacaste, Punta Arenas, y esto nos enriquece mucho poder salir externamente de las fronteras universitarias y compartir con, con la población eh, de Costa Rica. Pero también hemos eh, utilizado la plataforma presencial y ahora virtual para diferentes eh, foros a nivel nacional con alianzas muy importantes como el Ministerio de Educación, por ejemplo, el CONARE, entre otras, y hemos tenido ya, eh, por, por las posibilidades que nos da la virtualidad, también usar estas herramientas para foros virtuales. Hemos elaborado ya tres foros virtuales. El último, como ven ahí en la fotografía, pasamos de la presencialidad a la virtualidad. El último lo celebramos el 17 de mayo, en conmemoración del Día del Reciclaje, donde expusimos algunas de las experiencias que tienen las universidades en este tema. En la siguiente diapositiva eh, podrán ver un evento que es nacional, creo que la mayoría de las personas han participado o por lo menos conocen de la Ecorromería, que es un evento que desde sus inicios, tanto la Universidad Earth como la Red 10 ha participado, sobre todo colaborando desde el 2011 hasta el 2019 con voluntarios, para que eduquen y sensibilicen a la población con respecto a la separación de los residuos y también con estudios de composición de los residuos que se generan en esta importante actividad nacional. Creo que ahí destaca la participación también ya de eh, nosotros como Redies, la ER y otras organizaciones eh, en la plataforma Bandera Azul y, y cómo se otorgó este, esta, este galardón, ¿verdad?, en este evento tan importante. En la siguiente diapositiva pueden ver eh, otros, otras colaboraciones conjuntas con organizaciones, empresas, eh, co comunidad eh, en general, en las semanas del reciclaje, que son eventos muy importantes y que han sido eventos a nivel nacional. En los cuales hemos participado desde el 2013 al 2019, no solo con voluntarios, en el caso de actividades para embellecer a las comunidades, sino también en charlas, eh, talleres y stands eh, de estos de estos importantes eventos. Y también en la siguiente diapositiva pueden ver algunas de las actividades, sobre todo efemérides ambientales que organizamos. Y algunas de las actividades que hemos organizado de manera conjunta entre las universidades para celebrar fechas importantes como el Día del Agua, el Día de la Tierra, el Día del Reciclaje, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día sin Autos, han sido fechas muy importantes para nosotros y que de manera conjunta, como mencionaba Manrique, el poder eh, trabajar entre más, podemos hacer mayor difusión y un mayor impacto dentro de nuestras comunidades universitarias y también a nivel de las comunidades que rodean nuestras organizaciones, sedes y centros. Y finalmente, eh, quisiera mostrarles en la siguiente diapositiva, una alianza muy importante que hemos trabajado ya desde el 2017, donde, inici donde se inició la incorporación de redes y sobre todo de algunas universidades en participar en la red de disminución y pérdida de desperdicio de alimentos y con el compromiso desde el 2018 de participar en un plan piloto para incorporar indicados indicadores de pérdida y desperdicio de alimentos en nuestras universidades. Entonces, Siete universidades están participando en esta iniciativa y ya ustedes pueden ver, como decía Manrique, en nuestra página web alguna documentación referente a esto y por supuesto también en la página de la red de pérdida de desperdicio y alimentos. Eh, le doy el pase a la compañera Gerling que finalizará con nuestra presentación. Muchas gracias, este, Noelia. Y bueno, nada más comentar que sin todas esas alianzas no es posible lograr pues avances significativos y parte de, de la experiencia que la red nos ha permitido es tener esta alianza con el Ministerio de Educación en donde se nos permitió favorecer a un proceso de educación ambiental a más de 150 docentes eh, del MEP que se organizó ya hace algunos años en las instalaciones de la universidad, vinculaciones con, por ejemplo, con Bical, en lo que es el proyecto de cambio de vidrio por botellas, el trabajo con eh, cero residuos y una vinculación interesante con servidores y Susti para promover lo que es hogares sostenibles, la, el programa Bandera Azul Ecológica. Entonces, con Susti hay un programa especial para que podamos, este, registrar los avances de nuestros hogares y esto por medio de una alianza con, con Redes también. En la siguiente diapositiva este, les mostramos una información más específica de la red cada vez que, bueno, nuestra red está integrada por diferentes instituciones públicas y privadas y se les solicita que al año de estar integradas puedan presentar una serie de indicadores. A la fecha llevamos cerca de 56 indicadores de gestión ambiental eh, lo cual es eh, muy interesante porque en la red no, no, no es un ranking, no es una competencia, pero sí una motivación a que las organizaciones que forman parte puedan monitorear variables ambientales significativas. Entonces, por ejemplo, en temas de política ambiental, al 2013 solo 71% de las instituciones que eran parte de redes tenían política ambiental, pero para el año 2020 todas las instituciones ya tenían, y eso es un respaldo muy importante, que le da el empuje a todas las acciones ambientales que eh, tratamos de implementar en nuestras organizaciones. 55% de las instituciones cuentan con un plan de ahorro del consumo del agua. Un 39% de las organizaciones tienen plantas de tratamiento porque no a todas las instalaciones de, de las universidades e instituciones les aplica un sistema de tratamiento. Pero las que lo tienen este, hacen este, un monitoreo adecuado con los reportes operacionales que correspondan, etcétera. Y el el resto de las instituciones pues hacen una descarga al alcantarillado sanitario tan siquiera cuestionarse ese tipo de cosas verdad porque hay veces que hay organizaciones que operan en el día a día y no se dan cuenta de este tema 63% de las instituciones cuentan con registros de energía y 47% de las instituciones tienen un plan de ahorro de energía lo cual nosotros es muy importante y como les digo no promovemos la competencia sí en sí, pero sí tener conciencia de que podemos mejorar en esto. En la siguiente diapositiva podemos ver otros indicadores que se monitorean desde Radius, que es, por ejemplo, en el tema de este inventario de gases de efecto invernadero, en donde solo 31% de las instituciones han hecho un monitoreo eh, estricto, ¿verdad? Según establece la política nacional. Y en total, en estos 10 años, hemos sembrado 73.700 árboles entre todas las instituciones. Eh, se han separado 2.000... Este, toneladas de residuos este, valorizables, los cuales no se han dispuesto en relleno sanitario y por eso hemos reducido las emisiones de 2.500 toneladas de dióxido de carbono y al menos hay un ahorro del 32% de papel consumido, esto hasta el 2020, y este porcentaje de ahorro de papel significa que 1.600 árboles no fueron talados para generar papel. Entonces, es un impacto muy significativo, no, no quiere decir que las instituciones por estar en redes hicieron estas acciones, instituciones que de gran trayectoria como el INA, ER, UNA y todas las instituciones que son miembros de nuestra red, ya han hecho estas acciones, pero aquí los vemos de manera conglomerada. En la siguiente diapositiva es un ejemplo de cómo hemos ido monitoreando este diferentes indicadores. Este, ahí en color rojo tratamos de resaltar lo que fue el monitoreo de los indicadores del año 2020, en donde vemos una significativa mejora en lo que fue el tema de aguas residuales. Eh, nuevamente hago la aclaración, no significa que 100% ¿verdad? está pues agua pura la que se dispone, sino que los indicadores que nosotros medimos en aguas residuales al menos el 90% de las instituciones que participan en redes están en conciencia de qué pasa con eso, ¿verdad? A dónde se dispone, se hace una disposición en sistema de tratamiento, se hace un monitoreo de la calidad del agua que se dispone. En fin, este, podemos ver que en general, ¿verdad? Lo que fue 2019 y 2020 iba incrementando una mejora en los diferentes tipos de, de categorías de indicadores. Eh, por ejemplo, en residuos sólidos tenemos claro que por el impacto que venía ocasionándose de la pandemia, pues puede haber una, una baja en el tema de separación de residuos, aunque siempre ponemos nuestro mayor esfuerzo ahí. En carbono neutralidad es un tema que siempre ha sido como más difícil, ¿verdad? Que las organizaciones puedan cumplir todos los indicadores de carbono neutralidad, pues implica una... Este, una disciplina en el registro y sistematización de la información que tal vez no todas las instituciones tenemos, ¿verdad? No todas las, los representantes de redes pertenecemos a una unidad ambiental, sabemos unos que tenemos la dicha, pero hay ciertas organizaciones que no tienen una, una sección de gestión ambiental, entonces les puede resultar difícil, por eso es que desde redes hacemos este acompañamiento. Entonces, a manera de oportunidades, eh, a partir de la experiencia que tenemos en redes, y podemos verlo en la siguiente diapositiva, tenemos que eh, fortalecer las capacidades y cooperación y apoyo para mejorar las áreas de desempeño. Tenemos universidades como la ER, la UNA, el INA, que tienen amplia experiencia en el tema de carbono de neutralidad. Entonces, eh, la idea de estar en esta red es cooperarnos entre nosotros, tanto en tema de capacidad técnica, ¿verdad?, y open. Y operativa en lo posible. También eh, nos implica una gran oportunidad mejorar la herramienta de sistematización de información. Quienes trabajan en el tema de gestión ambiental en, este, conocerán que siempre esto es un poco más difícil, el tema del registro y la sistematización, pero es una oportunidad que se nos presenta. Eh, también... Ampliar los canales de, de comunicación para participar en estas actividades. Eh, por ejemplo, esta que se nos brindó en el espacio de educación ambiental es súper importante para que conozcan nuestra red y puedan tener vinculaciones a futuro para divulgar actividades e inclusive organizar actividades en conjuntos. Eh, también eh, nosotros recién acabamos de pasar nuestro proceso de planificación estratégica y el cual fue también atravesado por el tema de la pandemia, pero tenemos grandes aspiraciones para nuestra red, que es totalmente pues, voluntaria y por eso es que tenemos la gran oportunidad de integrar mayores institución, mayor cantidad de instituciones de educación superior a nuestra red. Este, finalmente, para la etapa de conclusiones, le cedo la palabra a, a Manrique para que nos haga el cierre. Podemos ver en la siguiente filmina eh, que tenemos retos como, como instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior estamos llamados a trabajar las áreas sustantivas de, la, de, la, de las universidades, ¿no? Eh, pero eh, acá, la parte de gestión ambiental, nosotros hacemos un énfasis igual que en la parte no formal que representa la educación eh, ambiental en las instituciones, eh, miembros de la red. Eh, para esto, entonces, debemos de estar acorde a los retos que no, se nos presentan eh, en la actualidad y uno de esos grandes retos eh, es el reto más grande que tiene la humanidad. Eh, incorporar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los procesos estratégicos de las instituciones de educación superior es de por sí solo un gran reto. Eh, y, a, y cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, eh, cuando hicimos el, el diagnóstico en el 2018, eh, nos percatamos de que muchas instituciones no estaban llevando a cabo esta incorporación, eh, no estaban contemplando los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 en su quehacer. Y de ahí... Creo que muchas instituciones eh, en, en su momento se, se percataron y pudieron incluir en esos procesos estratégicos eh, estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, lograr que esto se haga a través de todas las organizaciones que conforman la red va a ser lo, lo, lo, lo difícil, ¿verdad? Y por eso lo planteamos como un reto eh, prioritario. Además de fortalecer el área de indicadores brindando a las instituciones de educación superior desde las rectorías y las direcciones de las, de las instituciones, eh, es fundamental porque necesitamos definitivamente obtener el compromiso de los directores eh, y los rectores de las universidades, lograr un mayor involucramiento de, de los miembros, ya hablando así de, de, de los miembros que, que componen la red eh, para que eh, podamos trabajar de manera conjunta y eh, de igual manera, ¿verdad? Como una junta va, ¿verdad? Cada güey va a, a su paso, pero los dos llevan eh, la carreta. Pues así necesitamos llevar estas organizaciones como, como redes a través de las alianzas eh, ...que hacen posible lograr un mayor fundamento en, en, en nuestras posiciones como, como instituciones de educación superior. Una mayor colaboración de las universidades es, es esencial para el desarrollo de los proyectos de investigación. Necesitamos hacer investigación conjunta y de ahí la importancia. Precisamente ahorita estamos desarrollando una investigación conjunta y eh, en, en, no solo en Costa Rica, sino con, con un grupo de profesionales en México, en Chile... En, en Colombia y Costa Rica sobre precisamente los objetivos de desarrollo sostenible y queremos trasladar eh, eh, este, esta investigación para que nos ayuden el resto de universidades en Costa Rica. Además de mantener la sostenibilidad operativa de las acciones en la red van a ser importantes porque eh, vean que la red no cobra membresía, no cobra, no cobra ninguna cuota mensual, trabajamos como parte de lo que hacemos diariamente en nuestras instituciones y estamos eh, acá trabajando y así lo han definido los, los rectores o los directores de las universidades que nos han puesto a nosotros a trabajar también y han dado la autorización para que trabajemos en estas áreas, sin embargo eh, esto nos presenta un reto para ciertos proyectos que tenemos que llevar a cabo, pero en fin yo creo que eh, los logros ya han sido evidentes, ¿verdad? Y la educación ambiental ha jugado un papel muy importante en nuestro quehacer a lo largo de estos 10, 11 años. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos los miembros de Redies, a los que conformamos la red, pero también a quienes eh, han apoyado desde el principio esta, este proyecto, que es la Red costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles. Sin más, por el momento, entonces... Eh, estamos atentos a cualquier consulta y duda, gracias Gerlín, gracias Noelia eh, eh, Sebastián eh, así que estamos atentos a, a, a contestar cualquier consulta o duda que tengan los, los quienes nos están escuchando y siguiendo por redes Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Manrique, a Noelia a Yerlin por, por esta interesante exposición este realmente muy valioso, creo que en el país, eh, Redios ha hecho una función importantísima en amalgamar iniciativas, a evitar duplicidades muchas veces y a, y a generar esos intercambios tan importantes, ¿verdad?, de experiencias que permiten fortalecer procesos. Muchas veces eh, se hacen iniciativas eh, muy valiosas en instituciones pero quedan ahí herméticas, no se van a conocer y creo que Redis nos permite tener un intercambio constante de crecimientos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en la Universidad Nacional y estaba saliendo apenas todo lo que era un campo sostenible, un programa súper interesante y ha nutrido, sea como sea, a través de Redis, toda esa experiencia para que otras universidades también hayan replicado. Ahora que más adelante también Eric nos va a hablar sobre la el galardón que se creó en la UCR, ¿verdad? Algo que puede homologarse en otras instituciones y creo que Redis puede ser una plataforma para que también podamos este, llegar a, a, a replicarlo en otras instituciones, por ejemplo, en el INA o en el TEC o en, o en la ERT u otros, otros lugares, ¿verdad? Así que, bueno, creo que, bueno, vamos a darle espacio a, los, a, los, a las redes sociales que tenemos un comentario por acá. Eh, Ale Tenorio nos dice muy interesante el trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de, del tanto tiempo y en definitiva necesita mayor difusión, felicidades, eh, después de eso también es eh, Giselle Urbina eh, que desde ya nos está siguiendo muy atentamente, lo que le agradecemos, eh, dice muy importante la obra que hacen, así que bueno creo que las felicitaciones de, de estas dos personas muestran muy bien el trabajo de ustedes. De mi parte, sí les, me gustaría hacerles una consulta, este, tal vez para que la aborden, puesto que creo que me parece muy interesante, puesto que desde el 2011 eh, eh, a nivel nacional se da todo lo que fue el desarrollo o la necesidad de crear programas de gestión ambiental institucional a nivel de instituciones eh, públicas. Eh, quería preguntarles a ustedes cómo a nivel de Redies, ¿verdad? ha involucrado los PGAI, como se conocen con este, eh, comúnmente verdad, con el programa de ustedes cómo ha involucrado los PGAI con lo que son este, el trabajo que Redis ha, ha realizado les cedo acá la palabra a las señoritas primero si gusta yo inicio bueno, nosotros, bueno, yo decía que a Sebastián lo había visto en alguna parte. <ríe> eh, sí, nosotros en la Universidad Nacional desde el 2011 brindamos informes de PGI al Ministerio de Educación. Nosotros en particular tuvimos un proceso diferente a otras universidades. Nosotros veníamos trabajando bandera azul ecológica en varias categorías, en el momento que el decreto pasó para instituciones públicas, comenzamos a trabajar el, el decreto obligatoriamente para todos los centros de trabajo de la universidad y dejamos Bandera Azul como un proceso voluntario en las facultades o centros de trabajo. Eh, para nosotros es complementario, por ejemplo, eh, lo que ya nos pide el Ministerio de Educación es parte de lo que hacemos en Redis, y en Redis más bien nos hemos puesto metas mayores, que es documentar otros procesos que no necesariamente nos, nos pide obligatoriamente el Ministerio de, de, de Ambiente. En este caso, la pérdida de desperdicio de alimentos, que es algo relativamente nuevo y que todavía lo hacemos de manera voluntaria y un proceso en el cual todavía estamos aprendiendo como... como como institución. Entonces, yo creo que no es trabajo doble, sino más bien el trabajo que ya hacemos internamente en la universidad, lo compartimos dentro de la red, y este, algo que mencionaron ahí en las oportunidades y retos es precisamente eso: ¿verdad? ¿cómo desde la experiencia de cada universidad que es Diferente, tenemos, tenemos eh, fortalezas diferentes en las organizaciones, nos podemos apoyar. Entonces, sabemos algunas instituciones que tenemos más experiencia en residuos, otras en energía o en planes de ahorro, o en uso de agua, y entonces de esa manera nosotros nos podemos complementar. Perfecto. Bien. Ajá, Adelante, no sé, Gail. Yo solo quisiera agregar que este, el tema de los indicadores que establecimos en Redies, muchos están inspirados, porque no queríamos inventar el agua tibia, ¿verdad? Están inspirados en el PGI y, de hecho, hay experiencias, ¿verdad? Particularmente hablo de la OCR que, conforme tuvimos que montar los indicadores de Redies, nos permitió generar experiencia y sistematización para los de PGI. Los de PGI son bastante más estrictos en formato y todo porque ellos sí necesitan los datos tal cual. Nosotros lo que queremos empujar es a que todas nuestras instituciones adheridas al menos midan ciertas cosas. Entonces, sí que debería aportar eso, que el PGI resultó pues inspiración para los indicadores que manejamos. Quizás acá es, es bueno recordar eh, que somos una alianza público-privada, ¿verdad? Y que el PGI involucra eh, sobre todo según el decreto, a instituciones eh, del sector público pero como ven eh, esta, este, esta red ha permitido a través de los indicadores llevar estos si no iguales, muy similares indicadores de sostenibilidad inclusive hemos ampliado nosotros diferentes eh, como decía Noelia eh, otras áreas eh, que quizás no mide PGI nosotros como ERT en, eh, como universidad Earth, eh, presentamos el PGI en el año 2016 y de hecho este año tenemos que validar nuevamente en noviembre se nos vence el PGI por cinco años y hemos sistemáticamente presentado los reportes de PGI eh, de manera voluntaria al, al DIGECA, y esto nos ha permitido también ir eh, pues dentro de un proceso de mejora continua mejorando Mejorando eh, y que eh, nos ha permitido también tomar acciones específicas en, en espacios donde teníamos oportunidades de mejora. Eh, es así como las instituciones de educación superior deben, y es, es necesario trabajar este tema porque estamos expuestos a una población estudiantil y la población estudiantil ve lo que están haciendo las instituciones, y si bien estamos educando en carreras eh, y profesiones muy diversas, pues el tema ambiental debe ser paralelo a todo este tema de educación eh, formal que se lleva, ¿verdad? y ni se diga entonces de los temas ambientales que se toca a través de la educación ambiental. Predicar con el ejemplo, podríamos decir, Enrique. Así es. Muy bien, excelente. Vamos a, a nuevamente a la red. De, de don Esteban Aguilar nos dice este, si existe acompañamiento de la red para la búsqueda de fondos para implementación de estas iniciativas. Entonces, ustedes quisieran, no sé quién quiere contestar la pregunta. Ok, tal vez ahí, a nosotros, nosotros mismos nos ha costado encontrar fondos para, para desarrollar proyectos, ¿verdad? Eh, lamentablemente eh, como les decía anteriormente trabajamos representantes de universidades que eh, formalmente son eh, nombrados por las direcciones o las rectorías de las universidades eh, y luego trabajamos internamente en, por comisiones algunos proyectos surgen por la misma naturaleza de la red, esas alianzas conjuntas, etcétera pero hay proyectos que nos llegan y lo que hacemos es trabajar de, eh, tratar de adaptarlos y esforzarnos con un trabajo conjunto a través de eh, la posibilidad que ofrecen eh, los mismos miembros a través de las, esas fortalezas que tienen los mismos miembros y experiencia. No obstante, no tenemos eh, el acompañamiento digamos, para búsqueda de fondos, eh, sí podemos, en algunos momentos hemos dado capacitación a organizaciones a través de la red eh, específicas, ¿verdad? Es de esta forma que colaboramos, pero lamentablemente porque los recursos humanos son limitados y ni se diga de los, de lo, de los financieros, eh, pues también porque nosotros no nos financiamos Nada más que con nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y con ciertos proyectos específicos ahí, muy específicos, ¿verdad? Que caducan y que requieren de, de unos entregables y ahí terminó nuestro financiamiento específico. Punto. Pero más bien, eh, con gusto estamos a la orden, a, a escuchar también propuestas. Que, que puedan hacer y, y venir. Siempre hemos estado abiertos a propuestas y es así como es, hemos generado una serie de alianzas eh, eh, con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional. Perfecto, Enrique No sé si Noelia o alguien quiere aportar algo más. No? Ok, pasamos entonces a la, a la consulta de, de Giselle Urbina. Dice, este, lo que quisiera saber es si en algún momento pueden organizar una actividad en, en el distrito de Hidro Blanco de Limón con niños y jóvenes. Actualmente soy presidenta de la Junta Directiva de la SADA y me interesa ese tipo de programas para llevarlo a cabo con nuestros usuarios. Antes de darle la palabra a algunos de ustedes, tal vez este, me interesaría también invitarle a Giselle que, bueno, podemos, pueden ver un poquito atrás las charlas en la grabación, ¿verdad? Que los compañeros de Monteverde... Eh, hicieron un, un, un, una presentación muy lúdica, muy interesante de proyectos que pueden replicar tal vez hay en, en Río Blanco sé que Fernando que es parte del organizador de, de, del encuentro verdad, que estamos acá ha trabajado con ustedes y, y bueno, podemos ahí eh, generar de una vez alianzas verdad. y si es presidenta de una sala Giselle, le invitamos también para que se acerque a Lina a pedir cursos que también tenemos eh, programados directamente para SAS, ¿verdad? Específicamente. Pero bueno, ahora sí, cediéndole la palabra a los, a los ponentes y a las ponentes, no sé ustedes si pueden acercarse a una comunidad y llevar algún tipo de actividad por ahí. Sí, claro. Eh, al final de la presentación dejamos nuestros correos para cualquier contacto. Ya, como les mencionaba, hemos tenido experiencias en comunidades Aquí lo importante es definir la población, como mencionaba ahí, los niños, y tenemos muchos académicos y compañeros de las universidades que nos han apoyado dependiendo del grupo meta y el tema que, que a ella le interese. Entonces, sí, claro, con mucho gusto. Ok, pues voy a proyectarles nuevamente este, la, los contactos de los compañeros que están por acá en Redios en los correos electrónicos para que puedan este, ustedes eh, visualizar, eh, doña Giselle, principalmente que es la que consulta, eh, para que este, pueda visualizar la, los contactos y pueda escribirle si está interesada en, en, en contactarse con alguno de, de ellos o, o de ellas para que pueda este, contactar. Más bien, ahí, gracias. Y hay una consulta más por acá. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, de mi parte, agradecerle nuevamente a Manrique, agradecerle a, a, a, este, a Gerlin y a Noelia por, por esta importante charla. Nuevamente creo que Redis es, es, un, es una red ejemplar de trabajo que ha venido apoyando fuertemente la gestión ambiental en las instituciones educativas y si no me equivoco, ¿verdad? Se quedan por ahí permean en otras instituciones que no se dedican a la educación, pero pueden, ¿verdad?, dar apoyo este, al trabajo. Así que, bueno, eh, ya tenemos la, el conocimiento de esta experiencia tan valiosa de Redis, este, agradeciéndoles por el espacio, ¿verdad?, por la charla. Y, bueno, vamos a continuar entonces con, con nuestra agenda. Así que, eh, no, Manrique, Noelia, buenas tardes. Gerli nos va a conseguir acompañando, ¿verdad?, porque es parte de la, de la ponente de la siguiente charla. Así que... Este los des, nos despedimos de, de Manrique de Noelia, entonces. Gracias, buenas Muchas tardes. Gracias. Muy bien, este para continuar con nuestra agenda, vamos a cerrar nuestra tarde de ponencias en el segundo encuentro de educación ambiental de la región Huétar Caribe con este la ponencia eh, específicamente titulada. Eh, programa Galardón Ambiental como estrategia por la sostenibilidad ambiental de, en la Universidad de Costa Rica. Eh, esto es una, un programa que que bueno forma parte obviamente como bien dice de la Universidad de Costa Rica y nuestros ponentes de esta parte nuevamente va a ser eh, eh, Gerlin Salazar quien es licenciada en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y máster en eh, gestión de recursos naturales y tecnología del tecnológico y además de eso este, actualmente es actualmente gestor ambiental de la unidad de gestión ambiental escrita a la vicedirectoría de acción social de la eh, universidad de costa rica se nos une a la, a la, a la tarde de ponencias de hoy el máster juan marcos delgado quien es máster en logística y gestor ambiental de la unidad de gestión ambiental y este tiene 35 años de experiencia en trabajar en la UCR, 5 años en trabajar en gestión ambiental y 30 años en compras. Además, es director, este profesor, perdón, de logística en la Universidad eh, Técnica Nacional UTN. Eh, Ahora sí, cuéntenme con las dinámicas porque ustedes son con videos y los infogramas, ¿cierto? Ahora sí. Así es, Sebastián, okay, muchas perfect. gracias. Y, y aquí dándole continuidad al, al espacio porque como era de educación ambiental, vimos la oportunidad de exponerles esta experiencia de galardón. Eh, innovamos, pero creo que le complicamos a la administración en hacer una infografía. Entonces, lo que sí les quisiera solicitar es poder hacer como un Zoom a, a las diferentes partes de la infografía. Y el video lo vamos a dejar para el final. Solo vamos a ver cuatro minutitos del video para no extendernos mucho y con gusto se los ponemos en las redes sociales para que puedan verlo completo, para que puedan, este, quienes están viéndolo, pues, referirse a todo el programa de galardón. Entonces, ahorita de la infografía en la primera página, Creo que viene el dibujito y el objetivo de este programa de galardón ambiental. Este programa de galardón ambiental este, es toda una experiencia para la UGA, de hecho que nuestro objetivo siempre fue como tratar de fomentar las buenas prácticas ambientales este, en las unidades de la institución. Y una estrategia que surgía, ¿verdad?, era cómo motivar a que las unidades, pues, implementen estas buenas prácticas. Entonces, la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Costa Rica, bueno, una de las tantas estrategias es este programa de galardón ambiental. Si gustas, Sebastián, podemos bajar un poquito para que podamos leer el objetivo general de este programa. Bueno, sí quisiera hacer la corrección de que la UGA es la Unidad de Gestión Ambiental y está adscrita a la Vicerrectoría de Administración este, desde hace seis años. Entonces, es una unidad de reciente conformación, aunque el tema ambiental institucional se venía tratando pues, desde otras áreas. Entonces, Galardón Ambiental fue desarrollado por UGA en el año 2016 con el objetivo de mejorar, a ayudar a la cultura ambiental de la institución y mejorar la calidad de vida también la institución, porque generalmente desasociamos, ¿verdad? Que, que al mejorar la calidad ambiental, también estamos mejorando la situación de la calidad de vida de todos nosotros. Vean cómo nos tiene la pandemia por, por un asunto, ¿verdad? Estados en salud pública por un asunto que sus orígenes tienen en eh, la presión ambiental que se ocasiona por nuestras acciones. Entonces, la idea es promocionar una cultura ambiental institucional, logrando medir o, o llevando acciones que nos logren a mejorar el desempeño ambiental de nuestras acciones en la comunidad universitaria. Y ojalá que todas esas buenas prácticas, pues, es el objetivo del galardón, no se implementen solo a nivel universitario y en nuestras oficinas, sino que se logren extender a todos nuestros espacios de trabajo, de compartir con nuestros familiares, en nuestros hogares. Entonces, de esta manera, todos los estudiantes y funcionarios de la institución, que somos más de 35 mil personas, este, con buenas acciones ambientales, lograríamos una, una mejora significativa en la calidad ambiental de nuestro ah. país. Entonces, ahora les cedo la palabra a don Marcos Delgado, que va a exponer un poquito más sobre el tema de los beneficios y otros temas. Eh, muchas gracias, Gerlen. Y, primero que todo, Buenas tardes a todos y felicitarlo a los organizadores y participantes por estas importantes actividades que se están organizando y que, y que bueno que sean, porque ve que cada día hay más actividades, webinar y todo esto sobre la parte tal. En el caso de... no sé, no están viendo ahí la parte ahí, sí, los beneficios del, beneficio del programa de galardón ambiental eh, son varios, pero aquí citamos algunos eh, el cumplimiento con las, con las políticas, en este caso el Gardón Ambiental cumple con las políticas tanto internas como externas eh, en Costa Rica como fuera de Costa Rica, inclusive desde, la, desde el, el, el pacto o el convenio de, de, de París eh, en 2015 y todos los eh, convenios que ha firmado Costa Rica, todo lo que se en el gardón Ambiental eh, está en la misma línea, eh, el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, todo eso está en la misma línea del Gardón Ambiental. Entonces, y eh, específicamente en la Universidad de Costa Rica tenemos un eje dentro de entre todas las políticas que es el compromiso con el ambiente. En ese eje que se creó ahora para las políticas 2021-2025 eh, viene cerca de cuatro o cinco eh, políticas, pero hay un eje eh, que eso demuestra del Consejo Unitario eh, el compromiso que tienen con el ambiente a partir del 2021-2025. Otro beneficio es mayor conciencia respecto a la sostenibilidad ambiental esto mayor conciencia es la, la parte de sensibilización eh, nosotros habíamos ganado algunas banderas azules pero vimos la necesidad de que la universidad sea tan grande tan grande es decir eh, decir que, que tenemos bandera azul es decir eh, no le llegaríamos a, a todas las unidades eh, o a todos los colaboradores de la universidad eh, siempre excepto que cada uno participara en en, por in, en forma individual de bandera azul entonces decidimos, o se tomó la decisión de crear un reconocimiento ambiental al interno de la universidad. Esto ha hace un trabajo muy minucioso de parte de la Unidad de Gestión Ambiental y de las políticas, es convencer cada día, más, cada año, cada edición a más unidades y estas a su vez tienen que, tienen que sensibilizar a los colaboradores, que es una ardua labor y eso es lo que va creando una, una sostenibilidad y una cultura ambiental. La interconexión, eh, que se, se comparten buenas prácticas eh, con otros con colaboradores, eh, eh, a lo interno de la universidad como fuera de la universidad, eh, dar a conocer qué estamos haciendo en cada una de esas áreas de, de que vamos a mencionar ahora. En la parte de coayuvar eh, la gestión ambiental de manera participativa es algo, una, un beneficio muy, muy, muy importante, porque. Eh, Muchas veces en organizaciones le, le decimos, bueno, eso es responsabilidad de la, de, la, de, la, de la administración, eh, velar por la calidad del agua, velar por el consumo de, de, de la energía del agua. No, eso es una responsabilidad de todos. Si todos contaminamos, todos tenemos que cooperar. Entonces, por medio del Gardón ambiental, eh, eh, le ha ayudado eh, a estar monitoreando, detectar fugas en eh, la misma universidad, en eh, el departamento. No tendría la capacidad para monitorear todas las, las tomas de agua o los eh, diferentes eh, consumos excesivos, tanto de energía o de agua. Entonces, por medio de este, de este, de este programa, se, cada, cada responsable de una instalación se empodera y, y puede monitorear y el, el consumo de agua y energía en este caso. Eh, y eh, en la Universidad de Costa Rica como un referente y promotor de buenas prácticas ambientales. Sí, esta parte de, de, de ser referente eh, es lo que quiere consolidar más la universidad, eh, porque es algo de, de, de, nunca, eh, de nunca acabar. Eh, en la parte de, de las áreas que, que, que evalúan, eh, sí, antes de mencionarlas, tenemos varias categorías, ahora solo vamos a mencionar la categoría general, de donde participan la mayoría, pero tenemos una, una categoría para laboratorios, tenemos una categoría para fincas experimentales, tenemos una categoría para, eh, bueno, la, esta es la general, y se están haciendo grandes esfuerzos con los estudiantes. Eh, tener una categoría, ya la teníamos, pero la estamos modificando, eh, para, porque la, la participación de ellos es diferente. no es, decir, es importante señalar que en cada una de estas áreas que vamos a mencionar, hay criterios que evalúan la participación de los estudiantes. Para nosotros los estudiantes... Es, es importantísimo, no solo porque son la mayoría, sino porque son los futuros profesionales que van a dirigir este país. Entonces, en la, en, la, en la categoría general, las áreas que se evalúan son educación ambiental, ahí todo lo que tiene que ver con la asignación de recursos, con la, eh, la, la, la, el apoyo que, que, que hablaba Manrique anteriormente en la presentación de, de las altas autoridades, algo que en esta nueva administración lo tenemos clarísimo, eh, de la rectoría, consejo universitario, vicerectoría, todos alineados. Eh, en la gestión de, de los in, de insumos, en eh, la parte de compras sustentables, el, el, uso, de, el, el uso de más redes, eh, más la parte virtual. Eh, en la parte de, de, de residuos, ahí vamos a ver la gestión de residuos, todos los tipos de residuos que genera la universidad ahí lo estamos, eh, lo, lo monitoreamos, los, los, por medio de las unidades se miden, eh, la gestión de la energía, algo que para la universidad es muy, bueno, todos son importantes, pero hacer la universidad una institución tan grande, la energía es, eh, el consumo es muy importante, eh, eh, lo que se, digamos, le andamos alrededor de más de un millón y medio de kilowatts por mes, eh, la gestión de hídrico es igual, importantísimo para la, la universidad, donde se consume más de 50.000 metros cúbicos por, por mes. Eh, el aire, la gestión del aire, eh, ahí evaluamos los, los, los equipos que, que generan gases de efecto invernadero, entonces eh, tener control de eso, cuáles son esos, darle a conocer a la, a la ciudadanía cuáles son esos equipos y darle un buen mantenimiento eh, a priori para, para evitar... Eh, eh, más contaminación. La parte de movilidad, es decir, cómo nos desplazamos, los medios que utilizamos, eh, si, si, si hacemos actividad física, eh, todo eso se evalúa en, en el área, en el, en el tema de movilidad, y compensación, ahí, eh, lo que se creó por, como para compensar todo lo demás, de todos los impactos que tiene la universidad, eh, entonces, eh, todo lo que podamos hacer, tanto el interno con las diferentes unidades de la universidad, como eh, lo que podemos hacer como Ejemplo, limpieza de playas, ayudar a o dar charlas en escuelas, colegios, en, en comunidades, toda esa parte de compensación. Y un poco la, la parte de, de, de, de impactos eh, directos, ahí si sí nos pueden subir un poquito la, la, la, la. Ok. La parte de impactos directos, tenemos que en, en la última edición se contabilizaron 3.500 personas eh, impactadas. Eh, eh, no, entre estudiantes y funcionarios de las unidades que están participando. Eh, la parte del alcance, eh, actualmente se, se ha logrado un 54% de, de todas las unidades que están compuestas por oficina administrativa, facultades, escuelas, institutos, sedes y recintos y fincas experimentales. Entonces, eh, nos queda una labor de, de, de buscar ese, ese 46% de, de unidades que cada día se van eh, inscribiendo en las ediciones. En la parte de educación, la, la, los, la, en el 2020 se hicieron bastantes eh, webinars, eh, capacitaciones y eh, se hicieron 12 sesiones virtuales y eh, se capacitaron o participaron 596 personas. Eh, la promoción del 90% significa que de las unidades que se inscriben el 90% eh, logran logran galardonarse eh, cumpliendo con con la nota mínima que es un 80% de todo, del cumplimiento de los de los de los criterios que se que evalúa cada herramienta y hay 32 unidades que se han, que se han mantenido es importante este acto porque se ha mantenido durante los cinco de los últimos, de todas las ediciones, desde la 1 hasta las 5 que estamos, se ha mantenido. Entonces, eso, eso no, no, nos, nos, nos llena de placer porque hay una sostenibilidad y hay un compromiso en, unos, en bastantes unidades de participar en todas. Y a raíz de toda esta situación de la pandemia, de, de la no presencialidad en las oficinas y el trabajo remoto, entonces, el año pasado nos vimos eh, eh, con... Tenemos que innovar y se innovó con... Eh, con hogares sostenibles, Galardón eh, Hogares Sostenibles, y tuvimos eh, la participación de 203 familias, eh, pues sería incalculable cuántas eh, personas eh, fueron impactadas, pero 203 familias es un número bastante grande, y este año que ya se abrió la inscripción, y estamos igual eh, con bastantes familias, eh, hogares inscritos. Eh, esto es lo que, eh, de las grandes... Términos más, Gerling, que va a hablar de otros eh, indicadores ahí sobre el galardón. Este, es muy importante esa adaptación que, que hicimos y justamente este año nuevamente por el impacto positivo que tuvo Gares se, se volvió a lanzar. Eh, unos indicadores que quisiéramos compartir antes de pasar a, a, a, a la sección del video que quisiéramos mostrarles es que de estas unidades, eh, como decía un Juan Marcos, eh, la, la galardón tiene diferentes categorías. Entonces, eh, este año básicamente estamos trabajando en estas tres categorías, la categoría general que incluye algunas áreas de las que vimos anteriormente también por el tema de pandemia hemos flexibilizado, eh, flexibilizado, no, adaptado esta edición porque no tenemos presencia en nuestros campus, ¿verdad? Son algunas oficinas, hubo cierto grado de presencialidad, pero luego nos llamaron de nuevo a, al trabajo remoto. Entonces, hemos adaptado esta herramienta de tal manera que, que se pueda mantener la participación desde un nivel general. Entonces, de todas nuestras unidades eh, participantes, 78% representan a la categoría general. La categoría indicadores es una categoría exclusiva para unidades que han demostrado que han superado ese nivel de aplicar pues prácticas generales, ¿verdad? Entonces tenemos centros, eh, eh, escuelas como la Escuela de Comunicación Colectiva, la Escuela de Administración Pública, tenemos... Eh, también recintos y sedes que han logrado ese nivel de avance en temas ambientales, que entonces algunos están en el enfoque de indicadores, que este, peco al, al no citar a todas las unidades, pero sí varias, al menos 14% participan en la categoría de indicadores, y luego un 6% participan en la categoría PGI, que es una mención especial ...que como estábamos conversando en la charla anterior... ...el PGI es un requisito legal... ...y para que la Universidad de Costa Rica lo cumpla... ...pues tenemos que ir a pasito... ...entonces tenemos el PGI en la sede central... Que incluye a varias, a varias, a la gran mayoría de las unidades que participan en Galardón, pero por ejemplo, la sede del Atlántico, el recinto de Tacares, bueno, de Grecia, este el Instituto Cloromido Picado, que geográficamente está en otro espacio, entonces participan en la mención de Galardón de PGAI. Entonces, de esta manera, le reconocemos ese esfuerzo y que también están ayudando al cumplimiento legal e institucional. Eh, de la mayoría de las instituciones, de las unidades que participan, el 41% son unidades administrativas, tenemos. Tenemos un 20% de unidades de docencia, tenemos algunas asociaciones, no, no la gran mayoría, realmente es un espacio que tenemos que fortalecer, pero se está trabajando en eso. Hay un 11% de unidades que son del área de investigación y un 2% de unidades de laboratorio. Como decía don Juan, todavía nos falta el 46% de las unidades de la universidad, pero estamos pues, en ese proceso y con lo de la pandemia pues, estamos aprendiendo también a mejorar lo que es esta herramienta para, para motivar las buenas prácticas y cultura ambiental. Tal vez si bajamos un poquito más podemos ver la cantidad de unidades que han participado a lo largo del año y bueno, particularmente a pesar de que estamos en un año complicado, ¿verdad? Tenemos al menos cinco unidades nuevas, nuevas, ¿verdad? Que, que se arriesgaron a, a tomar este tema de la gestión ambiental desde el trabajo remoto, pero podemos ver que hay unidades que han participado hasta por tres o hasta por cinco años, que es lo que Juan Marco señalaba, muy relevante, el nivel de permanencia y el nivel de que estas acciones mantengan, se mantengan para que realmente en el tema cultural. Este, más abajito va a ser un poco ingrato, pero este, quisiera pues, mostrar tal vez que se vea el gran, la gran listado de unidades que participan en Galardón. Este, nosotros hacemos un evento cada fin de año donde se hace la premiación a estas unidades, donde se les entrega un reconocimiento. Podemos ver unidades desde escuelas, facultades, centros de investigación, por ahí vemos la brigada. Este, el CICAP, el programa de residencias, el programa de voluntariado, en fin, este programa es bastante diverso de manera que podamos incluir a, a diversas unidades. Hay unidades bien complejas, ¿verdad? Si pensáramos en la Oficina de Servicios Generales, es muy grande, pero ahí, por ejemplo, Oficina de Servicios Contratados o la sección de correos, eh, la forma de participar en el programa de galardón se decide por cada unidad, definiendo su alcance eh, y estableciendo qué medidas ambientales pues, desean implementar. Ahora sí, eh, tal vez para finalizar este espacio nos gustaría pues mostrar el videíto, eh, Sebastián, tal vez nos quedan unos, unos cuatro minutitos, era lo que queríamos mostrar del video, igualmente ahí en, en, en el encuentro voy a facilitarles en dónde se dispone del video para que quienes estén interesados puedan pues verlo completo. que no se escucha ahí tenemos una cuestión del, del sí, audio quería, <risa> sí, quería ver si se escuchaba quería ver si no, no se escuchaba no, no okay, se escuchó ok, vamos a ver no sé cómo es no, es un enlace entonces está, uh -huh. está a veces, como son un abrazo. vamos a ver, okay. vamos a ver si me deja compartir acá. Institucionales. y que además pretende visibilizar... Oye la gestión ambiental como un eje transversal en toda esta casa de educación superior. La gestión ambiental crea el galardón ambiental UCR, una iniciativa voluntaria que está en sintonía con las prácticas ambientales institucionales y que además pretende visibilizar y posicionar la gestión ambiental como un eje transversal en toda esta casa de educación superior y lo hace a través de nueve parámetros. El primer parámetro es gestión administrativa. En eso se busca que la universidad implemente y desarrolle todas las políticas institucionales que hay en gestión ambiental. Además, se crea una comisión de ambiente en cada unidad que a través de un plan de trabajo pueda darle seguimiento a todas las temáticas que implica galardón ambiental. la educación ambiental es un eje fundamental y esto lo que busca es que toda la población universitaria, estudiantil, profesores y docentes y los que visitan la universidad puedan sensibilizarse y capacitarse en el tema de gestión ambiental. La gestión de insumos primero es la compra de activos de la universidad y también su gestión. Después tiene otra área que lo que busca es minimizar la compra de sus insumos. Por ejemplo, el consumo de papel. Y esto lo vemos a través de la digitalización de programas, el tema también de la matrícula y la no impresión de programas de estudios para los diferentes cursos que se imparten en la universidad. Gestión de residuos. La universidad, en esta línea, en el tema de plástico, ha hecho un gran esfuerzo y es donde ha recolectado tapitas para destinarlas a proparques y así tener playas accesibles. También, obviamente, los demás residuos valorizables, ¿verdad?, que también se gestionan: el papel, el cartón, el aluminio, entre otros. lado los residuos orgánicos, todos los residuos que se generan en los comedores, en las sodas, son destinados a una compostera que se transforman después de un proceso en abono orgánico que al mismo tiempo es utilizado en jardines de la misma universidad. En gestión de energía tenemos dos enfoques. La gestión en combustible y, por otro lado, la gestión en electricidad. ¿Qué acciones hace la universidad para sensibilizar a la población estudiantil y funcionarios en el apagado de luces y también para hacer un uso eficiente de esta energía a través de sistemas inteligentes, eh, uso de la iluminación natural? Que la universidad implemente en insumos que tengan una mayor eficiencia energética. La gestión del recurso hídrico tiene dos áreas, la gestión en el agua residuales y la segunda en la gestión de agua potable. Igual vamos con el tema de sensibilización en el ahorro eficiente de este recurso y también qué acciones hacemos para aprovechar el agua de lluvia, para por ejemplo el uso de lavanderías sanitarios que contribuyan a este ahorro significativo en la factura de la universidad. Muchas gracias, Sebastián. Eso era solo como para mostrar algunas iniciativas que se han experimentado y que por medio de este video que se realizó en 2019 pues se pudieron recoger. Tal vez ahí la dinámica del video, y ahorita les paso el enlace, ven que no es solo en la sede de Rodrigo Facio, sino desde Golfito, Guanacaste, este, la sede de Occidente, Tacares... Y por cierto, en este espacio queremos motivar a, a todos aquellos de la sede de Caribe, de la Universidad de Costa Rica, para que ojalá participen. En algunas de las ediciones participó este, la Asociación de Estudiantes, participó la biblioteca, la oficina, creo que la bodega de mantenimiento o suministros de la sede de Atlántico. Pero aquí hacemos una motivación para que ojalá la sede pues pueda participar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Gerling y, y don Juan, que vamos a, a darle pase nuevamente para, para agradecerle este, su, su presentación, sus participaciones, sus intervenciones. Creo que es muy interesante el galardón, sinceramente yo lo desconocía. Este Y bueno, creo que da la oportunidad, como bien decía Gerling, que, que al ser tan grande, ¿verdad? Una institución... A veces eh, tenemos que crear nuestras propias iniciativas para motivar, para involucrar a las personas a que eh, se, se, se metan en esta onda de la gestión ambiental. Y creo que me parece, bueno, parece súper interesante la idea de crear un galardón específicamente a la hora de, de, de, de pensar en una institución. Eh, vamos a pasar un, a redes primero, nuevamente, porque bueno, ahí tenemos una pregunta que nos hace... Eh, Giselle Urbina eh, que nos dice bajo cuál parámetro se rigen para otorgar los galardones, si es un plan interno entre la Universidad Costa Rica, es la primera pregunta que nos utiliza que nos, perdón, nos utiliza, nos hace, perdón y si sí, bueno la segunda que si implementaron algún manual para evaluarse uh -huh. además Tal de es... adelante para... Para contestar esa, esa pregunta, pues sí, es un sistema evaluativo interno este, orientado a, a las unidades de la universidad. Hay un esquema, hay una herramienta que tiene los criterios que se evalúan por cada una de las áreas que comentamos. Eh, en sus inicios, durante las primeras cuatro ediciones, contamos con evaluadores externos. Eso quiere decir que era un tercero imparcial, que no era de UGA que iba a ser la verificación, como todo un proceso, tal vez no tan estricto de auditoría, pero sí un proceso de evaluación eh, contra herramientas y evidencias, ¿verdad?, para hacer constatar que la práctica pues sí se lleva a cabo. Este año esa es una parte de la adaptación que estamos realizando, puesto que por la situación de trabajo remoto y no presencialidad, pues hemos adaptado para poder hacer la evaluación de este año, pero nuestra orientación siempre fue que fuera un tercero imparcial para que pudiera ver el nivel de, de cumplimiento. Además, durante el proceso, la UGA está compuesta por... 10, 12 gestores ambientales, no todos trabajamos tiempo completo, pero hacemos un seguimiento a las unidades para tratar de de acompañarlas en este proceso de, de charlas de educación ambiental, de implementación de buenas prácticas. Si no se les ocurre algo en un tema, pues acompañarlas, darles ideas de cómo implementarlo. Entonces, de esta manera es que se, se trabaja. Y en cuanto a los manuales, en nuestra página de Galardón Ambiental, que, que se las compartimos por acá, este, se encuentran los manuales de las diferentes categorías. Particularmente este año se está trabajando pues solamente en las tres que les mencioné, categoría general, indicadores y ahí solamente las unidades que están inscritas ahí, pero si sí nos gustaría, si hay unidades que, representantes de alguna unidad de la Universidad de Costa Rica, de, independientemente cuál sede, y si ven que tienen afinidad a estas buenas prácticas y no, no pudieron inscribirse en esta edición, ir motivando esas prácticas y tal vez en la próxima edición ya, ya puedan ser parte. No sé si Oman quisiera agregar algo más. Perdón. Nada más que, sí, dámole todo la, en general la herramienta está compuesta por más o menos 55 criterios. Cada uno tiene un peso, tiene una ponderación y hay una nota mínima de, de 80. Y entonces, eh, como dice Jernes, sí, son, son externos y nosotros como gestores durante todo el año le damos seguimiento para que hay unidades que algunas veces, como a todos nos pasa, se nos, vamos, nos vamos quedando, pero es importante darle seguimiento para, para ayudarles y Ideales de intercambio, como hacen otras unidades en esas áreas. Ok, perfecto. Y una, de, de manera personal, le quiero hacerles una, una consulta. Eh, este, este galardón, eh, bueno, uno se imagina la bandera azul, ¿verdad? Y, y uno se imagina el, el, el protocolo de dónde va la bandera, ¿verdad? Como para eh, hacer público, ¿verdad? De el, este reconocimiento. A nivel interno, la UCR maneja algún tipo de, de de sticker o algo qué tipo de reconocimiento utilizan para para estas unidades que se involucran en, en el galardón interno sí eh, sí tenemos la, la, la estatuilla que es, un, es el galardón eso lo hace la escuela de artes plásticas es una eh, es una estatua que como abraza abraza como la, la, el mundo la tierra y la las manos que le da forma es muy interesante eh, la técnica que usan y, y sí ha sido también muy, muy, muy impresionante las últimas, la, la tercera y cuarta eh, eh, entrega de galardones, cuando la, primera, la cuarta fue en la, en la Sala Magna, donde había más de 500 personas y, y la cuarta fue en, a, en, a, en, a, en a, los que conocen auditorio de la Facultad de Derecho, lleno, lleno, eh, con, todo, con todas las autoridades y la gente quiere participar. Es impresionante la cantidad de, de personas, de ciudadanos que participan y, y donde vienen desde Guanacaste, eh, Punta Arenas, Churrialpa, eh, la sesión de fotos, no, todo ha sido un protocolo, toda una, una ceremonia muy bonita. Todo, todo una eventualidad, entonces todo un evento. Pues, de hecho que tenemos no, videos de eso y todo. Súper interesante. Bueno, en redes sociales no hay preguntas, pero sí hay felicitaciones, ¿verdad? En el caso de, de Caro, de Ricardo de Castro, compañera de Lina, de hecho, saludos a ella. Nos dice que son excelentes las iniciativas. Eh, Giselle Urbina dice que ojalá hubiera más instituciones que hicieran lo que ustedes hacen. Y Manrique Arguedas eh, dice: el trabajo de Canal Ambiental en Hogares es una excelente oportunidad para que los funcionarios de la universidad. Eh, promuevan estilos de vida sostenibles, más sostenibles, ¿verdad? Esto es muy interesante, eh, uno como docente que, que trabaja en la parte de gestión ambiental cuando uno ve iniciativas en organizaciones en lugares de trabajo ¿verdad? Eh, uno Es muy interesante ver cómo se genera la reacción en cadena y la mayoría de, las, de los colaboradores de una organización terminan aplicando muchas de las iniciativas en sus hogares, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna experiencia en particular respecto a esto. Sí, de hecho fue pues, sí. talatón, perdón, ¿no? <ríe> no, no es el primero ¿no? de Talon gracias, de hecho que Galardón Hogares esa es la motivación, verdad, de que si las personas, como, como dice Sebastián que también es afín al tema ambiental o como señalaba Manrique, que, que es docente del recinto de Guapiles también, este, tenemos esa oportunidad de visualizar nuestras acciones porque es el día a día, verdad que nosotros vivimos y tratamos de transmitirlo en nuestras actividades diarias, pero es impresionante ver cómo personas que no tienen que ver nada con el tema ambiental están tan conectadas con este tema, entonces en Hogares Sostenibles, que es la, la estrategia que, que se diseñó para adaptarlo a este proceso ¿verdad? de virtualidad. La compañera que ha estado a cargo este, se da cuenta de cómo compañeros que son de archivo, de registro, de, de, del área contable, que no tienen que ver con el tema de gestión ambiental, por galardón han sentido alguna afinidad y ahora lo llevan a sus hogares y lo muestran en fotografías y un compromiso serio, ¿verdad? De estas familias que participaron y se galardonaron, también tuvo una estructura evaluativa para poderse llevar el certificado que se les entregó, que dice que son familias que participaron o se galardonaron en galardón Hogares Sostenibles. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante que nos abre la oportunidad a otras, a otras iniciativas que, que nuestra creativa compañera Marianela Abarca tiene como tarea, ¿verdad? Hizo un concurso de fotografía en donde también mucha gente participó. Entonces, como que este espacio virtual les ha permitido, ¿verdad? A veces necesitamos expresarnos y de estas todas, buenas, todas estas buenas prácticas, entonces, Galardón ha sido, Hogares ha sido pues una excelente función. Excelente. Don Juan. No, eh, que esta situación de galardón, bueno, desde el inicio que hablaba el objetivo general, que es, tra, que es trascienda a los hogares, a nuestros estilos de vida, esto, por lo menos a mí me ha permitido mucho, yo soy de Belén, eh, conectarme con la Manipa de Belén, ahora estamos en un curso de gestión ambiental que dura cuatro meses, imagínense, tocamos todas las áreas, y yo en mi casa tengo cosecha de agua y lluvia, tengo invernaderos, tengo la parte de reciclaje, tengo composteras, entonces es algo que... que que no es como, hay que verlo como lo que es, un estilo de vida, no verlo como algo adicional, como algo pasajero, no, es algo que llegó para quedarse y lo que uno busca es que cada día los hijos, los vecinos eh, la, se vayan involucrando en esto, y que llegara, inclusive en la municipalidad hemos hablado de que se le cobre menos a, las, a un descuento en el puesto territorial a la gente que, que tiene reciclaje, que, que, como tiene, que, que no manda menos material orgánico al, al botadero, todo eso debería evaluarse, es algo que hay que ver de manera integral. Excelente. Bueno, creo, comparto un, con ustedes esa idea, puesto que lo que estamos haciendo acá es fomentar una cultura ambiental, ¿verdad? Y la cultura, sea como sea, se, se vive cotidianamente, se, se experimenta, no es algo aislado y vamos a ir trabajándolo este, en nuestro día a día. De hecho, bueno, Manrique nuevamente nos hace una consulta también, que dice que se posee el dato de cuántos hogares por sedes participaron. No sé si ustedes manejan esa información. Mira que por sede no lo tengo como a mano. Lo que sí fue que don Juan Marcos mostró, de 203 familias, ¿verdad?, que se inscribieron. Entonces, de esas este, 83 familias se galardonaron, quiere decir que completaron las nueve áreas de evaluación, pero las otras familias no es que no se no se galardonaron, sino que participaron, qué sé yo, les faltó una foto, fue, ¿verdad?, básicamente la estrategia, les faltó una foto en el tema de compras conscientes, entonces este este año, pues, lo que queremos es motivar, y lo hicimos de una manera sencilla como para que la gente no tenga que llenar un informe y así, ¿verdad?, estresarse en eso, porque ya bastante estrés podremos tener con el tema virtual y llenar bitácoras, etcétera, entonces se hizo de una manera más afable, ¿verdad?, ahí, este, pero sí, de las 203, 80 y tantas fueron las que se galardonaron, y sí, van le debo el, el dato de la cantidad por sedes. Ok, perfecto. Luego Giselle Urbina nuevamente nos hace un comentario, dice las, asa las asadas también participamos a nivel nacional, la bandera de sello de calidad, eso es un sello muy interesante, es muy interesante cómo van surgiendo ¿verdad? sellos, por ejemplo, la parte de turismo que tiene su sello de sustentabilidad turística, la parte de asadas que ya tienen la parte de agua, ¿verdad? De la bandera azul y todo, son iniciativas, ¿verdad?, que se van creando para ir fortaleciendo toda esta cultura ambiental. Y bueno, Cintia Céspedes por ahí también nos dice... Yo he sido participante del programa de hogares sostenibles y realmente uno sensibiliza y concientiza la importancia del cuidado del ambiente y lograr compartir con otros familiares y vecinos, compañeros y amigos. Entonces, bueno, aquí tenemos una experiencia de, de una compañera, ¿verdad?, que, que participó de, de, de este galardón y, bueno, ella nos externa su... su la idea es también de, de concientizar y sensibilizar a las personas en en interiorizar día a día toda esta cuestión de la parte ambiental. Bueno, quisiera agradecerles eh, nuevamente a línea este Don Juan Marcos, ahí nos mandan saludos de la unidad de la gestión ambiental de la UGA, ahí nos están poniendo un saludito específicamente para ustedes, para que lo vean en pantalla y este darles la eh, el agradecimiento de parte del segundo encuentro de educación ambiental. Creo que las tres experiencias que pudimos presentar el día de hoy han sido valiosísimas para aprovechar y para incentivar a, la, a todas las personas que nos escuchan a, a participar de diferentes formas de la, de la gestión ambiental y de los procesos ambientales en diferentes formas. No sé si tienen algún mensaje de despedida, bienvenida a manera de conclusión, don Juan Erling. Este, pues también, como lo está indicando Sebastián, independientemente de cuál sea la estrategia, ¿verdad? Sea en el tema de agua, como los primeros expositores, en el tema de redes de instituciones, como vimos en la anterior, o esta de galardón ambiental, existe bandera azul, existen sin fin de iniciativas. Lo importante es ojalá que conectemos con alguna que nos logre motivar a continuar con esta, estas buenas prácticas, porque vean que, que el planeta es bastante sensible, las cosas que damos por seguras no siempre son tan seguras, entonces el tiempo que estamos aquí tenemos que tratar de hacer, de dejar lo mejor posible, de dejar el planeta mejor que como lo encontramos, y entonces hacer lo que esté en nuestras manos sería mi invitación. Perfecto. Sí, de mi, parte, de mi parte igual, invitar a todos a hacer buena gestión en la parte ambiental, Cualquier actividad que hagamos, como seres humanos, estamos impactando el ambiente. Y algo como un ejemplo, cuando yo tengo la compostera y pasa algún día que no tengo comida, para ellas, para las composteras, eso significa que, que estoy comiendo más afuera o que no estoy comiendo muy saludable. Entonces, hasta eso nos ayuda para, como un indicador, cuando tengo mucha comida, es porque tengo mucha fruta, papayas, cosas orgánicas. Entonces, significa que estoy comiendo saludable. Entonces eso, nos sirve a nosotros y a cualquiera le puede servir como un indicador de cómo está la alimentación, que es algo que también va de la mano con la parte de gestión ambiental. Sí, creo que es muy importante, ¿verdad? A veces pensamos que la, la parte ambiental es como helada, pero realmente va, ¿verdad? Se, se complementa con todas nuestras actividades diarias, desde cómo consumimos, qué comemos, ¿verdad? Todo, así que eh, excelente este, los, los mensajes que nos dan. Les damos las gracias. Bueno, no, no quiero despedirme de esta sesión este, sin antes invitarles a todas las personas que nos están eh, observando a la charla que tendremos el día de hoy a las 5 de la tarde con este, la especialista, la geógrafa Carla Elena Guzmán Velázquez de México, que nos estará presentando una ponencia sobre ecofeminismo desde la adaptación, la resiliencia y la sustentabilidad a través de este mismo medio de, de nuestro canal de este de Facebook de la este segundo encuentro entonces eh, agradecerles a todas las personas que participaron por redes a Fabio Castro que nos está saludando también por Facebook y a toda la la cintia y a todas las personas que interaccionaron y obviamente a ustedes por participar como ponentes y este el día de hoy así que bueno muy buenas tardes y muy agradecidos por todas sus eh, Experiencias. Saludos y espero que estén bien. Muchas gracias. Gracias.